Lo primero, la miniatura, aunque probablemente no sea esta, ¿verdad? Ya, yeah. ay no pero bueno, por si acaso... Hola, hoy eh, os vengo a explicar cómo me organizo el cuatrimestre. Por fin eh, siento que es la hora de grabar este vídeo, llevaba años esperando. En su día decidí esperar a hacerlo más adelante porque eh, mi método de organización ha ido cambiando mucho a lo largo de la carrera entonces es verdad que desde el principio como que tenía la misma base no y hemos ido construyendo eh, sobre ella pero eh, hasta ahora no he sentido que estaba completo porque siempre cada cuatrimestre iba pues, modificando algo, pero ya durante los últimos cuatris lo he hecho así, no he cambiado absolutamente nada y es una organización que me encanta y que creo que eh, voy a seguir manteniendo y siguiendo hasta el fin de la carrera. Voy a bajar un poco la cámara un segundo. Pues vengo con muchas ganas de explicaros cómo, cómo es mi método, espero que os ayude que también nos anime un poco a coger con ganas este segundo cuatri. Creo que es un muy buen momento para hacerlo porque pues estamos a principios de marzo, todavía tenemos cuatri por delante, pero ya llevamos también cuatri por detrás, entonces creo que es buen momento para organizarse. Yo lo hice a principios de marzo porque como bien sabréis, en febrero no he hecho absolutamente nada y pues ya me tocaba ponerme las pilas. Espero que no se haga el golpe de los pendientes contra el collar. I hope so y sí, eh, yo necesitaba como un chute de motivación y para mí el momento de organizarme es una fuente de inspiración total así que por eso lo hice en ese momento eh, ya pues a finales de febrero quería empezar un poco contándoos cómo soy yo este año pues al volver a casa y tal pues eh, las personas de la unidad alrededor pues hemos hecho rollo un nuevo grupo y tal porque hemos vuelto diferentes personas entonces pues hemos hecho nuevos amigos y tal entonces la gente de mi alrededor desde el principio me decía jugorítico, organizada aires, tal, eh, que de aires, no sé qué y yo <ríe> me reía porque decía en plan vale es que me vais a ir conociendo con el tiempo, pero creo que no vais a pensar lo mismo. Y eh, siguen pensando que soy muy organizada, pero eh, también han ido viendo y conociendo mis despistes, ¿no? Pues que igual un día me dejaba el móvil en eh, no sé qué guela, eh, otro día que me dejaba la comida en la biblioteca, otro día otra vez me dejaba la comida en la libu, eh, en clase, eh, bueno, así todo el tiempo con todo. Entonces hemos llegado a la conclusión de que soy una persona muy organizada por supervivencia. Así que sí, yo me organizo un montón de cosas porque si no... Eh, se me va la vida, ¿vale? O sea, hay gente de mi clase que es capaz de decir no, es que yo no me organizo estudiando yo cada día voy haciendo un poco lo que me apetece o lo que considero que tengo que hacer yo es que eso no puedo hacer o sea, yo necesito saber más o menos qué tengo que hacer cada semana o cada día para orientarme porque si no se me echa el tiempo encima y pasan las semanas y yo no he avanzado nada como siempre me he escrito un guión para que no se me olvide nada así que vamos a empezar bueno, siento que lo que se estoy compartiendo es como muy personal... Eh, es que siento que mi método de estudio es como mi hijo ¿vale? porque eh, cuando empecé la carrera eh, mi método de estudio era un bebé y ahora ya es un adulto, en plan ha ido madurando con los años, eh, yo le he dado de comer, le he alimentado así que sí, ahora ya considero que mi hijo es un adulto antes de nada creo que está bien enseñaros eh, el material que utilizo utilizo una agenda y un planificador mensual el planificador mensual si me seguís desde hace tiempo sabréis que lo tengo desde primero de carrera y es este, es de varios. Eh, al principio apuntaba todo aquí pero con el tiempo eh, he ido también adquiriendo una agenda porque me viene muy bien. Y con esto pues para mí no era suficiente. Es de Stradi, eh, sacan todos los años. Y por dentro es así. Lo que pasa es que ya se está terminando porque al final lleva muchos años conmigo. Por dentro tenéis esto como el calendario mensual. Y después al final eh, pues para notas que yo aquí me solía organizar eh, llenas de vídeos y tal. Al principio rollo en primero y segundo. Mi organización lucía así. Pero ahora ya en cuarto luce de esta manera, ¿vale? O sea, no hay absolutamente nada. O sea, sí hay, evidentemente, pero no hay en comparación con antes. Es que antes lo utilizaba una barbaridad, pero me era insuficiente. O sea, no me entraban todas las cosas que tenía que hacer al día ahí. Así que ahora utilizo también la agenda. Mi agenda es esta. Cada vez que subo una foto a las historias de Instagram o a post o lo que sea, me preguntáis eh, muchas personas de dónde es. Vale, la mía es de una... Papelería que hay en Donosti, que se llama Tamayo pero eh, no sé dónde más la venderán yo antes cogía las agendas de Mr. Wonderful y tal en bachiller pero me acababan sobrecargando un montón y yo realmente quiero que sea una agenda útil entonces me cogí la más básica que encontré la verdad, pero bueno, es que estoy súper contenta el año que viene se encuentro la misma es que mmm, la voy a comprar otra vez mi agenda favorita hasta ahora, desde luego y además es bastante grandecita, no pesa que me parece... Eh, Fundamental. Os dejo la marca eh, escrita en la pantalla, se llama Qobadish, creo que es una marca francesa y no sé si la podréis pedir por su web, no tengo ni idea. Y para escribir en la agenda utilizo este boli que es eh, Pilot, de Pilot. Y es el azul típico y el grosor 0,5. Ahí... Este solo lo utilizo para la agenda porque es un boli bastante caro, entonces solo para la agenda y ya para el planificador cualquier BIC normal, pero es que este me gusta mucho como queda. Sigo seis pasos, ¿vale? Para organizarme. Esto no lo hago solo una vez al cuatri, lo suelo hacer dos, la primera vez es eh, ahora cuando eh, más o menos acaba de empezar el cuatri y tengo que empezar a estudiar. Evidentemente es algo orientativo y siempre me acabo atrasando respecto a mi planning. Me suelo reorganizar cuando... Ya queda pues igual un mes para exámenes o dos, tres semanas para exámenes, más o menos. Eh, pero bueno, sí, o sea, es algo que me ayuda un montón, pues tener una vista global del cuatri, de cómo lo llevo, de eh, cosas en las que tengo que trabajar más y otras que llevo mejor y puedo dejar un poco más de lado. Entonces, sigo, como os he dicho, seis pasos el primero de ellos es asignar un color a cada asignatura esto es algo que me gusta un montón lo hago siempre en la primera semana del cuatri como tengo algunas asignaturas anuales que son médica y ciru pues esas las he mantenido igual para mí médica que es eh, patología y clínica médica es azul porque no o sé sea, yo como que la patología eh, lo relaciono con el color azul la cirugía eh, sigue siendo verde porque el quirófano es como no, relacionas el color de quirófano con el color verde por las batas y la ropa de quirófano así que sí después eh, tenemos oftalmología, oftalmo para mí es naranja, después psiquiatría eh, que es rosa para mí sí que es rosa, no sé por qué. Y por último, radiología, que eh, lo he relacionado con el color morado. No sé muy bien por qué, pero como que en mi cabeza eh, encajaban todos perfectamente con sus colores correspondientes. Excepto oftalmología, eh, estaba ahí un poco dudando entre amarillo y naranja, pero al final se ha quedado de naranja. Porque mi mm, subrayador de base es el amarillo. Entonces, si asigno un color amarillo a una asignatura, lo hice el y me arrepentí. Bueno, es que esto debería explicaros como mi método de estudio más bien, ¿no? Sí, es que si no me voy a enrolar mucho. Y no quiero que sea un vídeo tan largo. Y eso lo apunto en la agenda en el lunes de la primera semana del Cuatri. Y así, por si se me olvida, pues acudo a esa página, lo veo y listo. El segundo paso consiste en apuntar en el planificador mensual los exámenes finales. Es decir, voy a la página oficial de mi universidad, busco cuarto de medicina Donosti, veo a ver cuándo son las fechas de los exámenes y las apunto en el calendario mensual. Como ya no utilizo el planificador mensual más que para esto, pues me salto todos los meses, entonces ahora mismo mis meses se lo son enero, bueno, diciembre, enero, mayo y junio, el resto eh, como que no existen en su planificador. Y como ya he asignado un color a cada asignatura, pues simplemente escribo el nombre de la asignatura en su fecha correspondiente del examen y después eh, lo subrayo con su color y así como que de lejos ya veo qué exámenes primero aunque no lea la palabra, bueno, sí que la leo evidentemente, pero bueno, y aunque no la lea pues puedo ver el color y ya sé cuál va antes y no sé, como que en mi mente ya eh, se me guardan los colores y yo ya sé qué asignatura va más tarde, y cuál es la primera, la última, la segunda, no sé, o sea, eh, la verdad es que siempre he tenido bastante buena memoria pero con la carrera creo que la he desarrollado bastante más. Sí, o sea, al final este tipo de trucos pues me han servido siempre mucho y y sin querer, pues los he ido como incorporando a todos mis métodos de organización y de estudio. El tercer paso consiste en coger una hoja en sucio. Yo tengo muchas hojas en sucio, entonces pues para este tipo de cosas intento utilizar estas. Y eh, por el lado que está limpio, escribo los nombres de cada asignatura. Después entro en la comisión del de año pasado, de los de un año más y cuento cuántos documentos hay en cada asignatura, es decir, nosotros por asignatura tenemos temas, seminarios, prácticas de aula, entonces entro en cada una y pues eh, hago el recuento total, pues por ejemplo, eh, yo qué sé, 40 temas de una asignatura más eh, 10 seminarios más 3 prácticas de aula, pues 53, pues lo apunto, entonces digo 53 documentos. Antes lo hacía solo con los temas, pero esto eh, no me venía nada bien porque al final eh, pienso que hay menos material que verdaderamente hay y siempre pues me acababa pillando más el toro y de esta manera como que lo calculo mejor y prefiero llevarme alguna sorpresa de ah mira esto es un seminario igual no lo tengo que estudiar también o ah mira esto es una práctica pues al final casos clínicos eh, los voy a dejar para el final pero eh, sí o sea a nivel visual eh, me resulta mucho más útil y eficaz para cuando me, me organizo la semana de estudio. El cuarto paso consiste en contar cuántas semanas eh, tengo desde que me organizo hasta que empiezan los exámenes. Entonces, me organizo a finales de febrero, si no recuerdo mal, quedaban 10 semanas hasta el primer examen. Y lo que hago es restar dos semanas, ¿vale? En plan, imaginaos que quedan 10 semanas. Pues eh, le resto dos, o sea que quedarían ocho semanas. ¿Por qué hago esto? Porque, como os he dicho al principio del vídeo... Eh, soy una persona que se atrasa respecto a su planning inicial, creo que es algo que nos pasa a todos, eh, siempre queremos abarcar más objetivos de los que realmente podemos cumplir por semana, entonces eh, si me propongo estudiar en no sé cuántos temas por semana, pues igual siempre hago algunos menos, y eh, si me limito el tiempo al máximo, luego siempre me va a pillar el toro, y de esta manera pues sé que tengo un par de semanas de margen y que si me atraso un poco durante la semana pues no pasa nada que ahí voy a tener tiempo para recuperarlo y así durante el cuatri estoy un poco más tranquila y digo vale pues esta semana no me ha dado tiempo a estudiar eh, estos temas pero bueno no pasa nada porque sé que más adelante voy a tener tiempo para hacerlos aun y todo intento más o menos eh, llevar el cuatri eh, acorde a mi planning pero sí que es, me suele pasar a veces y no pasa nada esto me da como tranquilidad y me hace no agobiarme Vale, y diréis, ¿para qué cuentas las semanas que quedan en cada cuatrino? Pues eh, para saber cuántos temas me tengo que estudiar a la semana. En el tercer paso hemos apuntado cuántos documentos tiene cada asignatura. Y en el cuarto paso, cuántas semanas quedan hasta el examen. Entonces, dentro de este cuarto paso, eh, hago un segundo paso, que es dividir eh, las, los temas entre las semanas. Imaginaos que una asignatura tiene 30 documentos. Pues divido 30 entre las 8 semanas que hemos dicho que quedan hasta que empiezan los exámenes y el resultado, que dará casi un 4, me imagino que 3 alto, pues eh, lo apunto, en plan, de tal asignatura eh, tengo que estudiarme tantos temas por semana, me tengo que estudiar 4 temas por semana, y cuando da un número que no es entero, es decir, en este caso, que me imagino que dará 375, si no cal he calculado mal, pues eh, lo que hago es algunas semanas me voy a tener que estudiar cuatro temas y otras semanas me voy a tener que estudiar tres, depende. Esto me sirve mucho para saber a qué asignaturas tengo que dedicar más tiempo a la semana porque al final si una asignatura tiene por deciros eh, 40 documentos pues no lo voy a dedicar el mismo tiempo eh, que a una, que una asignatura que tiene 20. Pero eh, al final es principio de cuatro y yo todavía no sé qué asignaturas son más potentes, cuáles me van a costar más, cuáles menos y eh, cuáles van a tener temas más largos porque claro, igual como os he dicho hay una asignatura que parece que es más larga y luego realmente los temas son más cortitos y una que parece que tiene 20 documentos igual son de 40 caras cada uno entonces eh, pues esto mm, voy reorganizándolo bastante en función de mis necesidades acorde a mis necesidades no sé por qué tiene pinta de que este cuatri va a ser más light no sé si me estoy confiando mucho pero como que veo que hay menos documentos que el cuatri pasado en plan el cuatri pasado era una sobrada o sea cuando me organicé eh, me, me empecé a agobiar porque digo, o sea, es que ya es que voy tarde, o sea, y me organizé a finales de septiembre y fue como, ya no llego. Pero haya una burrada de materia, yo creo que este 4 no es más light, pero bueno, tampoco me quiero confiar, porque el segundo 4 siempre estoy como más dispersa ya, con ganas de verano, con mucha sobrecarga de trabajo, entonces, sí, o sea, me tengo que morir igualmente. Vale, y el quinto paso va relacionado con el anterior, y consiste en contar cuántos días de cada semana necesito dedicar a cada asignatura. Por ejemplo, si de una asignatura me ha salido que tengo que estudiarme cinco temas por semana y de otra dos o tres por semana, pues evidentemente voy a dedicar más tiempo a la de 5 Entonces, la semana tiene siete días y yo tengo cinco asignaturas. Según mi primer contacto con la organización, he llegado a la conclusión de que la asignatura más gorda era médica, entonces voy a dedicarle dos días a la semana a médica y después las siguientes dos más potentes eran cirugía y radiología pero el día no tiene eh, tantas semanas, o sea, perdón, la semana no tiene tantos días como a mí me gustaría entonces he tenido que sacrificar un poco esas asignaturas y voy a hacer un día y medio de cada una es decir, llevamos dos de médica, uno y medio de rayos y uno y medio de ciru así que llevamos ya eh, cinco días, ¿verdad? 3, 4, 5, sí. Así que me quedarían dos que eh, serían para oftalmología y para psiquiatría. El circulito que veis con el número eh, indica eso, simplemente. médica dos días a la semana, rayos un día y medio, oftalmo uno... Luego esto eh, va variando, incluso desde que lo hice hasta ahora ha ido variando. Por ejemplo, hay una asignatura con la que todavía no he empezado y esos días los, se los he dedicado a otras asignaturas que me han resultado más complicadas o simplemente para eh, recuperar el trabajo que no había conseguido realizar durante la semana. Pero bueno, no sé, es un poco ir organizándote, ¿no? Yo al final, mi objetivo de esta organización es hacerme una visión global, una visión como general de cómo tengo que llevar el cuatri, más o menos. Luego también está el factor que no he comentado eh, de que evidentemente no todas las semanas tengo el mismo tiempo por ejemplo, las semanas en, que, en las que no tengo prácticas, tengo las mañanas libres en plan, tenemos clase de 8 a 10 y de 1 a 4 y media, pero de 10 a 1 pues, no tienes clase y tienes tiempo para estudiar en cambio, las semanas en las que tienes prácticas tienes las mismas horas de clase y también ese intervalo de 10 a 1 eh, tienes prácticas, entonces ahí no tienes ese tiempo para estudiar eh, tampoco lo tengo muy en cuenta, pues cuando se acerca la semana en la que tengo prácticas pues me reorganizo, hago un poco más la siguiente la anterior y un poco menos esa y ya está, no pasa nada. Luego también hay semanas, por ejemplo, ahora estoy grabando el vídeo, pues eh, hace dos semanas que me organicé, eh, yo no sabía que hoy iba a grabar un vídeo, ¿sabéis? Eh, pero bueno, sé más o menos lo que tengo que estudiar cada semana y esto pues me viene muy bien y el último paso consiste en organizar la semana, lo suelo hacer los domingos por la noche, rollo justo antes de cenar de ir a ver una peli y tal, me organizo y y así ya poderme tranquila a disfrutar de la serie y después a dormir como ya me voy súper tranquila. Hay, hay algún domingo en el que me da pereza y no lo hago. Y el lunes es como, bueno, no sé lo que tengo que estudiar esta semana y ya me levanto como mal. Así que sí, soy organizada por supervivencia. Creo que lo he demostrado con este vídeo. ¿Qué hago para organizarme la semana? Pues eh, ya acudo a la hoja... Instruccional que he apuntado de las asignaturas, también eh, cojo el planificador mensual y veo un poco cómo están organizados los exámenes y pues voy escribiendo más o menos, pues si de digestivo he dicho que voy a estudiar cuatro temas esta semana, pues un día dos y otro, otros dos y ya me apunto más o menos qué día hago qué, intento tener en cuenta qué días de mi semana están más ocupados para ponerme una asignatura menos potente, por ejemplo... Eh, una, una semana que tengo prácticas por la mañana y, y luego un par de días de ellos tengo cross por la tarde, pues al final igual me quedan un total de dos horas para estudiar ese día. Entonces pues igual no me pongo dos temas de digestivo que son súper largos para hacerme ese día, pues igual me pongo un par de temas más cortos. ¿sabes? Esas cosas las intento tener en cuenta los domingos por la tarde. Y lo apunto en lápiz porque va cambiando a lo largo de la semana, porque me surgen cosas inesperadas como este vídeo y... Y no pasa nada, pero yo vivo muy tranquila así, es que es algo que me da como mucha paz interior y ahora que tengo mi método pues ya 100% definido yo creo, o sea siento que no le falta nada a mi método por lo menos respecto a lo que yo necesito, vosotros evidentemente podéis adaptarlo a vuestras necesidades eh, y espero que os haya servido de ayuda que, o que os haya también dado ideas para crear vuestro propio método de estudio y nada, nos vemos el próximo domingo a las 6 de la tarde. Espero que me dé tiempo. Eh, os adelanto que será un Med Medicine Diaries. Así que si estáis viendo este vídeo me imagino que, que tendréis ganas. <risa> sí. Ahora voy a grabar unos TikToks porque hemos vuelto a TikTok. <risa> Ay, es como que no me quiero despedir. Estoy muy a gusto contando mis métodos de organización. <risa> tengo métodos de organización para toda mi vida. En plan, mis hábitos también eh, los organizo. Eh, las redes sociales también los organizo. rollo eh, que tengo que hacer cada día, entonces, bueno. Podría hablaros de ello también, pero creo que igual lo dejamos para otro vídeo. Me decís si os apetece conocer el resto de mis métodos de organización o no. Eh, y nada, que muchas gracias por llegar hasta aquí y un besazo para todos. <risa>